La mayoría de las personas no han escuchado sobre Bitcoin. Y aquellas que se han escuchado creen que ya no se usa, que es para criminales, que nunca funcionará, o cualquiera de las ideas erróneas que te puedas imaginar. Cuando estas ideas erróneas aparecen, no hay portavoz de Bitcoin para refutarlas. Solo hay Bitcoiners con conocimiento para dejar las cosas claras. Difundir la palabra sobre Bitcoin de la manera correcta es una tarea difícil pero pensamos que también podría ser divertida. El juego de concienciación de Bitcoin es un ciclo autosustentable. Por un lado es financiado por Bitcoiners que quieren ver a Bitcoin alcanzar el éxito. Ellos potencian el ciclo con sus donaciones. El lado operacional consiste en un enjambre de personas colocando pegatinas de Bitcoin alrededor del mundo. Estas personas salen a la calle y esparcen pegatinas de Bitcoin en los espacios públicos más frecuentados y visibles, incentivados por micropagos utilizando Bitcoin Lightning Network. El enjambre de personas puede acumular satoshis corriendo la voz sobre Bitcoin. La meta es divertirse un poco, invitando a otros Bitcoiners a trabajar juntos, mostrar el poder del Lightning Network, ayudando así a otras personas que no conocen Bitcoin a entrar en la madriguera del conejo. need to pump those stats let's pump those stats freaks uh it's a pretty cool crowd like, crowdfunded distributed bitcoin awareness project uh ideas are like flames.com fix the money fix the